Esta galería subterránea permaneció oculta durante varios siglos. Fue redescubierta no hace mucho tiempo por algún grupo de exploradores que conocía de su existencia por algún viejo mapa. Esta antigua galería fue excavada con el propósito de extraer roca que sería empleada como material de construcción. Según tengo entendido, un famoso cementerio de la ciudad llegó al máximo de su capacidad y las autoridades de la ciudad se vieron obligados a trasladar un gran número de huesos. Esta antigua galería, muy próxima al cementerio que debía cerrarse, se presentó como un lugar ideal para almacenar un gran número de huesos. Tras apilar varias toneladas de huesos, esta galería se cerró definitivamente. El paso del tiempo y la humedad del lugar ha hecho que los huesos adquieran ese color marrón tan peculiar. En algunas partes de la galería, la pila de huesos casi alcanza a tocar el techo.